Te saludo nuevamente desde Crescante y tocaremos el tema del nivel 2 de conciencia. Cada acción viene precedida de una emoción. Este, esto tiene un sustento neurofisiológico. En el sistema límbico que es la base cerebral donde se asientan las emociones, ya sea alegría, miedo, sorpresa, rabia, cariño, eh, dependen de una serie de circuitos que organizan y conectan la percepción y la emoción. Dentro de este sistema límbico está la amígdala cerebral, que es como una almendrita donde se agrupan principalmente todos los núcleos que actúan como puente de comunicación entre el cerebro límbico y el cerebro prefrontal o el neocórtex, ese que nos hace, nos da la capacidad, el neocórtex, del pensamiento y la reflexión. Así, eh, la realidad es que, fisiológicamente, toda acción viene precedida de algún tipo de emoción. Y es natural que haya una relación directa entre ellas. Y por eso te pregunto, ¿recuerdas la última vez que te enfadaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste o pensaste hacer desde ese estado emocional? Y la verdad es que yo, en mi caso, cuando me enfado, hago un montón de cosas que después me arrepiento. Digo, actúo, acciono de manera tal que cuando proceso la emoción me doy cuenta de que... Pude haber hecho cosas que dañan a las otras personas y entonces nos arrepentimos. Entonces, de alguna manera, esto hace que la emoción me lleve a actuar. Por ejemplo, también cuando estamos felices, nos llenamos de energía y nos sentimos capaces de hacer muchas cosas. Así que bajo la influencia de la emoción, podemos desde luego generar euforia. Que nos, en caso de la alegría. Entonces, si te das cuenta, las emociones generan acciones y las acciones generan resultados. Y entonces, eh, pues la verdad es que en el nivel de conciencia 2 ya me doy cuenta de que tengo emociones y esas emociones me derivan a acciones y mis acciones me generan resultados. Y te pongo unos ejemplos básicos, ¿no? ¿Existe un peligro, una amenaza? Pues me da miedo. ¿Y qué es lo primero que deseo hacer como acción? Pues deseo huir o pelear por mi subsistencia. Alguien o algo me ha causado daño, me genera ira, rabia, enojo. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Propinar un castigo espontáneo a ese alguien o algo que causó daño. Eh, alguien me ha hecho algo malo o ha hecho algo malo a otra persona, me genera indignación y esto hace que yo trate como acción de rehuir de esa persona. Otra persona no debería de poseer lo que posee o el bien que posee o la ventaja que uno desea, eso genera envidia o ser el bien u objeto deseado, en casos extremos, destruirlo. Eso es la envidia. Uno causa daño a alguien más, entonces generas culpa, buscas castigo y expiación. Entonces realmente uno ha cometido una conducta ilícita, sientes vergüenza, y lo que quieres es desaparecer. Date cuenta cómo una creencia genera una emoción y un deseo de actuar. De tal manera que desde el amor uno piensa cómo enamorar a las personas. Desde la ira uno busca cómo hacer justicia. Y desde el miedo buscas protegerte de la, de la amenaza. Como te dije, en este nivel de conciencia reconoces que tus creencias generan emociones, tus emociones generan acciones y tus acciones generan resultados. ¿En cuál de las emociones tú te mantienes más durante el día? Te veo en la próxima. Si te gustó este video, dale like y comparte el canal.